¿Qué es y para qué sirve el colutorio? ¡Hola a todos! En este video les hablaremos sobre qué es y para qué sirve el colutorio, un producto esencial para el cuidado de la salud bucal. Si deseas mantener una sonrisa saludable, sigue viendo este video. El colutorio es un producto de cuidado oral que se utiliza para complementar la higiene bucal diaria. A menudo se le conoce como enjuague bucal o líquido para enjuague bucal. Aunque es una herramienta de higiene bucal común, muchas personas no saben exactamente cómo funciona y cómo puede beneficiar la salud bucal en general. En este video, exploraremos en detalle qué es el colutorio, cómo funciona y para qué sirve. ¿Qué es el colutorio? El colutorio es un líquido para enjuague bucal que se utiliza después del cepillado y la limpieza de la lengua. Es una solución de uso tópico que se utiliza para enjuagar y limpiar la cavidad bucal, eliminando así los residuos de alimentos y las bacterias que quedan después del cepillado. También se utiliza para refrescar el aliento y prevenir la caries dental. Hay diferentes tipos de colutorios disponibles en el mercado. Algunos están diseñados para tratar problemas específicos, como la sensibilidad dental, la gingivitis o el mal aliento. ¿Cómo funciona el colutorio? El colutorio contiene diferentes ingredientes activos que trabajan juntos para proporcionar una limpieza profunda de la cavidad bucal. Los ingredientes comunes incluyen flor, ayuda a fortalecer el esmalte dental y prevenir la caries. Clorexidina, un agente antimicrobiano que ayuda a prevenir la formación de placa y la gingivitis. Alcohol, ayuda a matar las bacterias y refrescar el aliento. La mayoría de los colutorios se utilizan después del cepillado y se enjuagan durante unos 30 segundos antes de escupirlos. Los ingredientes activos en el colutorio penetran en los espacios entre los dientes y las encías para proporcionar una limpieza profunda y completa. ¿Para qué sirve el colutorio? El colutorio tiene varios beneficios para la salud bucal. Aquí hay algunos de ellos. Previene la caries dental. El flor presente en algunos colutorios ayuda a fortalecer el esmalte dental y a prevenir la caries. Controla la placa dental. Los ingredientes activos, como la clorexidina, ayudan a prevenir la formación de placa, lo que puede conducir a problemas dentales graves, como la enfermedad de las encías. Refresca el aliento. El alcohol presente en algunos colutorios ayuda a matar las bacterias que causan el mal aliento. Reduce la inflamación y el sangrado de las encías. Algunos colutorios están diseñados para ayudar a tratar la gingivitis, reduciendo así la inflamación y el sangrado de las encías. Ayuda a mantener una sonrisa saludable. La higiene bucal es esencial para mantener una sonrisa saludable. El colutorio es una herramienta importante para complementar el cepillado y el uso de hilo dental. Por último, el colutorio es una herramienta importante para mantener una buena higiene bucal. Es fácil de usar, accesible y proporciona una limpieza profunda y completa de la cavidad bucal. Si está buscando mejorar su salud bucal, considere agregar el colutorio a su rutina diaria de cuidado oral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los colutorios son iguales. Es esencial leer la etiqueta cuidadosamente para elegir el tipo adecuado para sus necesidades específicas. Si tiene alguna duda sobre qué tipo de colutorio utilizar consulte a su dentista o higienista dental. Además, es importante recordar que el colutorio no puede reemplazar completamente el cepillado y el uso de hilo dental. El colutorio debe usarse como complemento de una buena higiene bucal diaria. El colutorio es un producto de cuidado oral esencial que puede ayudar a prevenir problemas dentales y mantener una sonrisa saludable con su uso adecuado, puede obtener una limpieza profunda y completa de la cavidad bucal, refrescar el aliento y prevenir la caries dental. Agregue el colutorio a su rutina diaria de cuidado oral y disfrute de una sonrisa sana y radiante. Gracias por ver este video sobre qué es y para qué sirve el colutorio. Esperamos que hayas aprendido sobre la importancia de este producto en tu rutina diaria de cuidado oral. Si te gustó este video, Asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido relacionado con el cuidado bucal. Nos vemos en el próximo video.